Zancudo Anopheles. Anopheles es un género de mosquito de la familia Culicidae que habita en prácticamente todo el mundo, incluyendo Europa, África, Asia, América y Oceanía, con especial intensidad en las zonas templadas, tropicales y subtropicales. Existen 465 especies formalmente reconocidas de Anopheles de las cuales 50 pueden transmitir las cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causante de la malaria humana, ya que existen muchas otras especies de Permodium que causan malaria en ratones, aves, simios, etc. La especie Anopheles Gambia es una de las mejores conocidas porque transmite el Permodium más peligroso, Plasmodium falciparum. En Europa, una de las especies más importantes es Anopheles atropervus. Como todos los mosquitos, los anofeles caracterizan cuatro fases: huevo, larva, pupa y adulto. Las primeras tres etapas transcurren en el medio acuático y llevan entre 5 y 14 días, según la especie y los factores ambientales, como la temperatura. Es en la etapa adulta y solo en el caso de las hembras, en la que el mosquito actúa de vector de la malaria. Las hembras adultas pueden vivir hasta un mes algo más en cautividad, siendo lo natural no pasar de las dos semanas de vida. Las hembras adultas depositan entre 50 y 200 huevos. Los huevos se depositan uno a uno sobre el agua. Se caracterizan por poseer una especie de flotadores a ambos lados. Primero, no resisten la sequedad. A los 2-3 días eclosionan y de cada uno sale una larva. La eclosión puede tardar más tiempo, hasta 2-3 semanas, si la temperatura es baja. Larvas. Las larvas de mosquito poseen una cabeza desarrollada y prominente, de la que nacen una especie de bigotes que utilizan para alimentarse el toras y el abdomen sin patas. A diferencia de muchos otros mosquitos, las larvas de anopheles no disponen de un sifón respiratorio y es por ello por lo que necesitan tener el cuerpo paralelo a la superficie del agua. Las larvas respiran a través de espiráculos situados en el octavo segmento abdominal. Dado que necesita respirar con acididad, periódicamente ascienden a la superficie. Debido a esa falta de sifón respiratorio, pasa con agregar al agua una película fina de aceite, no visible para exterminar una población larval de insecto en esa fase de su vida. Las larvas se alimentan de algas, bacterias y otros microorganismos de la superficie. Solo ocasionalmente descienden al fondo. Para bucear emplean de movimientos bruscos o espasmáticos o bien utilizan sus bigotes bucales como propulsores. Pupas. La pupa presenta un aspecto de coma vista de lado. La cabeza y el tórax se funden en un cefalotórax y el abdomen se curva abajo este. Periódicamente ascienden a la superficie para respirar, gracias a los órganos que disponen en el cefalotórax. Tras unos días de metamorfosis, la parte dorsal del cefalotórax se quiebra y... Por él surge el mosquito adulto. Adultos. El lazo que transcurre entre la deposición del huevo hasta la aparición del mosquito adulto se le variar según la especie y se ve influenciado en gran medida por la temperatura ambiental. En condiciones naturales, el proceso tarda 10-14 días, pero puede acelerarse y durar solo 5 días. Como todos los mosquitos, los adultos tienen el cuerpo dividido en cabeza, toras y abdomen. La cabeza se ha especializado obviamente para la alimentación y también para la captación de señales. En la cabeza destaca un par de antenas largas y muy cementadas. Gracias a las antenas, el mosquito puede detectar el olor de los hospederos o el olor de un lugar en el que depositar los huevos. Además de las antenas, se distinguen los ojos, la pros. Bóscide larga y sobresaliente, utilizada para alimentarse, y dos palpos sensoriales tan largos como los probóscides. Los ojos del insecto pueden además ver en la región del infrarrojo cercano, detectando por el calor a las víctimas más que por la vista misma. El tórax está especializado para moverse, ya que a él se anexan los tres pares de patas y el par de alas. El abdomen contiene los órganos especializados para la digestión y para el desarrollo de los huevos, en el caso de las hembras. Tras alimentarse, el abdomen del mosquito aumenta considerablemente de tamaño. Los anógenes se pueden distinguir de otros géneros a través de sus palpos o por la presencia de escamas sobre las alas, aunque sin duda la mejor forma de distinguirlo fácilmente es observando su postura en reposo, ya que disponen su abdomen de una forma empinada en contraposición con el abdomen paralelo a la superficie de reposo que se observa en otros géneros. Los mosquitos adultos suelen aparearse a los pocos días de eclosionar de la pupa. En la mayoría de especies los machos se unen formando enjambres generalmente hacia el atardecer y las hembras vuelan hasta estos para copular con unos o más machos. Los machos no suelen vivir más de una semana durante la cual se alimentan de néctar y de otras fuentes de azúcar. Las hembras además del azúcar necesitan una fuente de proteínas para desarrollar los huevos, la sangre. Tras una ingesta de sangre, la hembra reposa unos días realizando la digestión mientras los huevos se desarrollan con los nutrientes extraídos en dos tres días los huevos ya están lo suficientemente desarrollados como para poder ser depositados tras el desove el ciclo vuelve a repetirse hasta la muerte de la hembra que acontece a los 7 14 días o más en cautividad Ecología y Comportamiento Entender la biología de la anófeles puede ayudar a entender cómo se transmite la malaria y puede ser, por lo tanto, ayudar en el diseño de estrategias de control más eficaces. Algunos factores que afectan a la capacidad del mosquito para transmitir la malaria con su inata susceptibilidad del plasmodio, la disponibilidad de hospedadores de los que alimentarse, su longevidad y factores que repercuten en ella, susceptibilidad a insecticidas, existencia de zonas de desove, etcétera. No todos los mosquitos son transmisores del plasmodio causante de la malaria, ya que es no se desarrolla bien o nada en su interior en todas las especies o incluso en individuos de una especie en la que así se desarrolla. Experimentalmente se han seleccionado cepas de Agambiae que encapsulan y matan al parásito una vez que ha invadido su pared estomacal. A la espera de conocer la base molecular de ese proceso se especula con la liberación de mosquitos modificados genéticamente que no sean transmisores de malaria con la intención de ir sustituyendo a las cepas silvestres que sí lo son. Se sabe que en África los transmisores de malaria Anopheles Guambiae y Anopheles Funetus Poseen una importante antropofilia, es decir, que el ser humano es su principal fuente de nutrición. Por ello, poco se puede remediar controlando los hospedadores animales, salvo en casos de demostrada zoofilia por parte del vector. La mayoría de los anafeles son crepusculares o nocturnos. Algunos se alimentan dentro de los hogares, endofagia, mientras que otros prefieren alimentarse fuera de ellos, exofagia, y tras la ingesta de sangre, algunos mosquitos prefieren reposar dentro, endofilia, y otros fuera, exofilia. No obstante, este patrón de comportamiento cambia según la localización geográfica las características del hogar, y las condiciones microclimáticas. El uso de redes impregnadas de insecticidas dispuestas de forma que rodeen las camas, a modo de barrera física, y pantallas que impidan el acceso del mosquito a través de las ventanas, son dos métodos demostrados que reducen significativamente los casos de picadura de anofeles del tipo nocturno endofágico. Los mosquitos endofílicos pueden combatirse mejor rociando el interior de insecticida. En cambio, los esofágicos y los esofílicos se controlan mejor destruyendo las zonas de cría. Aunque es poco conocido, en Europa hubo transmisión de la malaria hasta mediados del siglo XX, y así por ejemplo en España la erradicación no fue certificada hasta 1964. Las medidas de control que utilizan insecticidas como el rociador del interior, de los lugares o de las redes protectoras son la vía principal de luchar contra los mosquitos y por tanto contra la malaria. No obstante, el uso indiscriminado e injustificado de estas sustancias ha creado en muchas situaciones una resistencia al insecticida de forma similar a la resistencia a los antibióticos de algunas bacterias patógenas.